necesitamos eh, no esta frase que usamos a veces, ¿no? de cuidar del medio ambiente que nos sitúa en una relación pues, de exterioridad y de superioridad, ¿no? como si fuéramos algo aparte, sino volver a aprender a, a habitar la tierra. ¿no? Somos seres terrestres y, y necesitamos no solamente comprender, sino también Sentir que formamos parte de la, de la biosfera terrestre. En, en China tradicionalmente emplean esa expresión ¿no? de los 10.000 seres. Bueno, pues somos uno más entre los 10.000 seres y nuestra cultura eh, yo creo que tiene que, que avanzar por ahí. Ya lo sabía, ya lo dijo Ovidio, el mundo no se entiende en sin poemas ni en campesinos. El encuentro en Berines ha sido llegar a un claro en el bosque, donde repensar la naturaleza y la manera de escribirla y también nuestro vínculo con ella. No pensamos bien cuando nuestra mente se desintoniza de la naturaleza y no emitimos en la misma onda que los árboles, las plantas y las flores. Liburu Batera <risa> Batera. Y Gotzangarenguisham. Pues la escritura de naturaleza, por decirlo brevemente, creo que busca por un lado la belleza, la ambición literaria y también eh, la re... bueno, reconciliarnos con el entorno natural y protegernos. Somos parte integrante de la naturaleza. Yo de este encuentro me quedo con la idea de que la literatura puede servir para preservar y recordar. La poesía de la naturaleza en un encuentro mágico, solidario y empático con la realidad del mundo rural. La crisis ecológica es el problema más grave que tenemos y es sobre todo un problema de convivencia, de que no sabemos convivir con las demás especies. Y la literatura puede ayudarnos a reconectar con esas otras especies que conviven con nosotros. La naturaleza me ha enseñado que la vida es fundamentalmente encuentros y... Podemos afirmar que la literatura, este viejo vídeo de escribir, es el encuentro entre lo que pensamos y sentimos y el intento de que nos comprendan lo demás. Pero cuando nos encontramos los escritores, pues se produce todavía una eclosión mayor de comprensiones. Yo felicito esta iniciativa de acordarnos de la naturaleza a través de la literatura y fundamentalmente de haber compartido unas jornadas intensísimas y casi esclarecedoras con los mejores escritores de naturaleza de nuestro país. Si quieres cuidar a tierra, si quieres salvar los planetas, por libros en bicicleta. Creo que los encuentros de Berines son uno de esos espacios de comunicación y de encuentro que a veces pues, nos resulta tan, tan difícil encontrar, ¿no? y por eso mismo son, son muy valiosos. Pues yo veo como una, una trubada, de perspectivas diferentes y una misma sensibilidad, ¿no? A mar plus que se hace hecho van mar. El dibujo es una forma de mirar, es una forma de pensar y también de estar. Yo creo que es, es muy importante ser buenas personas, pasarlo muy bien y, y querernos mucho, porque vamos a morir todos. Es el lugar ideal, Berines, para que la literatura siga avanzando. Con los compañeros que hay aquí alrededor está siendo una experiencia estupenda. En ya de todo, nomás la dignidad de los árboles resta intacta. <totipos>